Hola, buenos días. Eh, soy Monse García del Departamento de Informática y Matemáticas y, eh, bueno, este curso y cursos anteriores estuve, hemos estado utilizando la herramienta de, del taller de Moodle y eh, dentro de la estrategia de, de la asignatura. Y entonces, bueno, la idea es que os la presentaremos ahora, os presentare, haremos una presentación con el fin de que podáis incorporarla a vuestros, a vuestros cursos si creéis que puede ser útil. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, empezaremos la, la presentación. Bien, eh, en principio eh, la idea es explicar cómo funciona el taller de Moodle para realizar eh, coevaluaciones. ¿De acuerdo? En, eh, os comentaremos, bueno, empezaremos con unos antecedentes, por qué utilizar la, la, la coevaluación, por qué utilizo yo la, eco, la coevaluación, es decir, que qué aporta a mi, a mi asignatura o a mis alumnos el hecho de utilizar este tipo de herramienta, cómo se implementa una coevaluación en el taller de Moodle y, por último, eh, algunas conclusiones breves. A lo largo de todo el proceso pues, crearemos eh, un taller y veremos la visión desde el punto de vista del alumno y desde el punto de vista del profesor. Bien, en principio, los antecedentes serían que bueno, desde el Tratado de Bolonia eh, se promovía la evaluación continua, continua, pero en realidad lo que hemos que, acabado haciendo es exámenes continuos. Muchas veces no tenemos ni la capacidad para evaluar ni, ni las herramientas para hacerlo. Dentro de, de, de este contexto estaría, por ejemplo, eh, la asignatura con la que yo he estado trabajando. Es una asignatura de primer curso, primer cuatrimestre, multitud de alumnos y, y multitud de grados, con lo cual el interés por la asignatura es muy diverso. Esto eh, lo que nos lleva es que, en realidad, lo que tenemos es un grado bastante alto de abandono y de frustración, porque los alumnos esperan que les estemos dando un feedback, que les estemos dando una orientación de cómo va evolucionando su trabajo y esto nos resulta completamente imposible. Teniendo en cuenta esto, bueno, os voy a presentar brevemente cómo estaba organizada eh, la asignatura. En principio, la asignatura pues, estaba dividida en, tres, en varias partes, la parte de teoría, la parte de laboratorios, etcétera. Es una asignatura muy práctica en la parte de laboratorios, pues, prácticamente cada semana tenían que realizar una serie de tareas, os podéis imaginar la cantidad de información que había. En la parte eh, de teoría también estaba organizada por temas, cada tema con sus documentos, vídeos, si eran eh, oportunos, etc. Todo esto, bueno, pues en realidad lo que hicimos es, eh, pensamos que después de experiencias personales como profesora, y de información, no estoy compartiendo, me lo dices ahora, <risa> perdona no estoy compartiendo la, la pantalla, yo estoy haciendo la presentación y no estoy compartiendo la pantalla. Así que, eh, ¿ahora sí podéis ver la presentación? Sí. Sí, perfectamente ya, vale. gracias. Bien, vuelvo a, a, a lo que hablábamos de la evaluación, ¿vale? Bien, la asignatura... Eh, os presento eh, brevemente cómo era el espacio, ¿vale? lo que estaba comentando antes. En el espacio, la parte de los talleres, de, de los laboratorios, era una parte con muchísima información. Cada semana tienen que realizar un taller. Evidentemente, nosotros no podemos evaluar esto porque el grupo de alumnos nos hace prácticamente imposible poder evaluar cada semana qué es lo que hacen. Por otra parte está la parte de teoría, ¿Vale? en realidad eh, lo que conseguíamos es que los alumnos se encontraran un poco perdidos porque la parte de la evaluación y la parte de, de, los, de los ejercicios y la teoría estaba desligada. Mi experiencia como alumno por una parte eh, viendo otros espacios Moodle y cómo estaba organizado y cómo me sentía yo y el tema de la evaluación, es decir... Eh, ¿Qué necesitan los alumnos a la hora de, de poder avanzar en una asignatura? Nos llevaron a rediseñar la asignatura. Entonces, reorganizamos todo el espacio intentando que fuera más fácil para los alumnos ubicarse en qué es lo que tenían que hacer en cada momento. Y además, darles autonomía para que pudieran ir avanzando a medida que ellos iban progresando. Es decir, hay alumnos que tienen más inquietudes pues que pudieran ir avanzando dentro de, de la asignatura. Por otro lado intentamos aumentar el feedback, intentamos que los alumnos tuvieran más información de cómo evolucionaba su, su proceso de aprendizaje, pues incorporando autoevaluaciones y eh, modificando las coevaluaciones, añadiendo las coevaluaciones como una herramienta no de evaluación, propiamente dicha, sino más bien orientado a, a formar a los alumnos, a intentar que los alumnos eh, viesen si habían asumido ciertos elementos básicos. Entonces, la asignatura... Después de rediseñarla quedó de esta manera. Están organizadas por semanas en orden descendente de tal manera que la semana que toca en cada momento está justo debajo de la página principal. Así que rápidamente pueden acceder a lo que toca en cada semana. Estamos en la evaluación final, esto es lo que verían los alumnos. Cada semana se va abriendo a medida que el alumno o bien llega a la fecha que toca o bien ha avanzado la semana anterior. ...todas las semanas intentamos que sean muy eh, simétricas, es decir, lo más eh, parecidas unas a otras eh, posible. Entonces, por ejemplo, para organizar todo el tema de la documentación, de la información de teoría... pues eh, ...lo que hacíamos era agruparlo en una página y en esta página lo que podemos ver es pues, los objetivos, los contenidos... ...los recursos y bueno, ciertos vídeos que pueden ser adecuados, que contienen ciertos, eh, los conceptos básicos... O, o cosas específicas que queremos indicar. Está la autoevaluación. Dentro del tema de las evaluaciones tenemos la evaluación, autoevaluaciones, que son cuestionarios de eh, conceptos teóricos, y los problemas, que son también ejercicios autocorregidos, pero eh, más prácticos. En el, desde el punto de vista de los laboratorios, también está organizado de manera que tengan los objetivos y los ficheros que necesitan para realizar los laboratorios. Eh, los laboratorios también son autocorregidos con lo cual siempre tienen un feedback y eh, la actividad de Book hunter es una pequeña, una pequeña gamificación sobre uno de los aspectos que más les cuesta en el desarrollo específico de esta asignatura que es el corregir sus propios errores de encontrar sus errores entonces les, les añadimos estos pequeños juegos para animarles a que buscaran problemas y errores en un código bien Dentro de este contexto es donde hemos incluido la autoevaluación, la, perdón, la coevaluación. Durante las primeras semanas de la asignatura, eh, la evaluación, esta coevaluación se hacía dentro del aula, es decir, les poníamos un pequeño examen con conceptos eh, claves que nos interesaba, estaban eh, organizados al final de un tema, es decir, como colofón a un, a un tema, y no eran complicados, sino que eran eh, esos elementos que sabemos sistemáticamente que provocan problemas. Entonces, se hacía el examen en el aula, se corregía entre ellos y yo luego ponía la nota en el Moodle. Con, con el confinamiento esto es imposible, así que lo que hemos hecho ha sido trasladar este mismo esquema a los talleres de Moodle, que tiene sus ventajas, de hecho. Es decir, lo ideal hubiera sido hacer talleres, pero no siempre disponemos de, de la herramienta. ¿vale? Entonces, el taller de Moodle, que veremos como, como está implementado, es la sustitución de esa eh, coevaluación presencial. Y que efectivamente pues, podemos ver cómo funciona y cómo, qué ventajas ofrece. Bien, eh, ¿por qué la coevaluación? Bueno, en principio porque desarrolla competencias multidisciplinares. Hay muchísima literatura alrededor de esto, entonces permite... Desarrollar argumentos, permite evaluar, criticar, analizar, revisar... Y otra cosa muy importante es que también desarrolla el aspecto crítico respecto del propio trabajo. Es decir, al hecho de evaluar a los demás hace que nos replanteemos cómo planteamos nosotros nuestros propios trabajos. ¿Por qué lo he incluido yo? Desde mi punto de vista o en el contexto de la asignatura... Mi objetivo era más eh, consolidar conocimientos, es decir, eh, cuando llegamos al examen final muchas veces estamos corrigiendo y nos damos cuenta de eh, errores de concepto que se repiten de forma habitual y que ya no tenemos tiempo de corregirlos en el alumno porque ya estamos en una evaluación finalista. Esta coevaluación intermedia me permite centrarme en, aquello, en aquellos aspectos que soy consciente que, que tienen errores eh, Habituales, me permite que aclarar conceptos a los alumnos y me permite corregir errores antes de llegar al final de la, de la asignatura. Entonces, desde ese punto, ese es el uso que yo hago de los talleres, de la coevaluación. Además, tiene otra ventaja y es que, eh, puesto que es un ejercicio práctico y la solución no es única, me permite ofrecer al alumno distintas soluciones que son correctas pero que no son la que él hubiera hecho. A base de ejemplos también es una buena manera de aprender. Entonces, esto también eh, yo lo valoro muy positivamente cuando eh, corregimos los talleres y vemos que otras cosas también se puede, o sea, que las cosas se pueden hacer de distinta manera y que también es una forma correcta de hacerla. Bien, y ya nos centraremos en lo que es el taller de Moodle. El taller de Moodle lo que nos permite es la, el análisis y la evaluación de trabajos entre iguales. Es decir, los alumnos pueden presentar un trabajo o desarrollar un escrito tal como se hace en, en una tarea y eh, a partir de aquí se puede eh, evaluar, entre, se evalúa entre ellos mismos utilizando diferentes metodologías. Se pueden utilizar rúbricas, se pueden utilizar puntuaciones, eh, errores, comentarios, etc. Las revisiones son anónimas, es decir, cada alumno recibe una serie de evaluaciones pero no sabe quién le ha evaluado. Del mismo modo, tampoco sabe... ¿A quién está evaluando? Esto produce dos notas. Una nota es la nota propia del trabajo, ¿qué nota le han calificado sus alumnos? Y la otra nota es ¿cuán de bien ha evaluado a sus compañeros? Entonces, a partir de aquí tenemos dos notas que irán al libro de calificaciones. La ponderación de cada una de ellas la podemos hacer según nuestros intereses. Ya veremos cómo se puede configurar. Bien. Eh, el taller de Moodle veremos que tiene una serie de fases. La primera es una configuración general y el, la configuración del formulario de evaluación. Lo siguiente es un envío, el envío cuando los alumnos eh, hacen el envío de sus tareas y la asignación para la evaluación. Después veremos cuándo se realiza la evaluación, la coevaluación. La calificación, es decir, una, a partir de que los alumnos han hecho la calificación, se hace el cálculo real de la nota final del, del envío y la nota final de la calificación. Es el momento en que el profesor puede hacer la revisión y ajustar notas, corregir, etcétera. Y por último estaría el cierre, que sería la publicación final. ¿Vale? Entonces, esto lo que vamos a hacer es ir viendo poco a poco cada una de estas fases. Bien, entonces, empezaremos... Eh, por la fase de configuración. ¿vale? En este caso, cuando hacemos la configuración, cuando creamos el taller, pues tenemos una serie de parámetros generales, como el nombre, descripción, eh, si va, va a tener eh, revisión de copias, etc. Entonces, eh, vamos a ir al taller. ¿vale? Este es un espacio de prueba. A partir de este espacio de prueba, lo que vamos a hacer es crear un taller. Y e iremos viendo desde el punto de vista de un alumno, qué es lo que está viendo respecto de este taller. Bien, lo primero que haremos será crear un recurso eh, de tipo taller, ¿vale? lo agregamos y nos salen los parámetros comunes. ¿de acuerdo? Lo primero es la descripción. Vale, el título, este es un ejemplo de, de taller, en la descripción es la descripción del taller, que es lo que aparecerá cuando el alumno entre en el taller, de igual forma que en las tareas, cuestionarios, etcétera. Después está el ajuste de la calificación, es decir, por un lado, qué tipo de estrategia queremos usar, ya hablaremos de esto un poco más adelante, cuánto vamos a dar al cuánto de porcentaje de la evaluación damos al envío, es decir, al trabajo propio del alumno, y cuánto vamos a dar a la evaluación. De esto es, eh, si nosotros no queremos dar nada a la evaluación, podemos decir no asignar ningún tipo de peso a la evaluación que nos hacen los alumnos y asignar todo a la tarea. Eh, es mejor que, que haya algo de peso en la evaluación, porque así esto motiva a los alumnos a que realmente dar importancia. Lo que no se valora, eh, se ignora. Entonces es importante que los alumnos tengan claro que corregir es importante en su formación. Los parámetros de los envíos es la información que aparece antes de que el alumno haga el envío de la tarea. Es decir, esto le aparecerá cuando esté en la fase de envío, le aparecerá este mensaje y aquí le tenemos que indicar lo más claramente posible qué es lo que tiene que hacer. Si tiene que subir un fichero, si tiene que contestar, la información adicional que necesita para realizar el taller, etcétera. El tipo de envío puede ser o bien en línea o bien un archivo y podemos obligar o no a que se realice dicho envío. ¿Vale? El número de ficheros, etc igual que en una tarea. También podemos permitir envíos fuera de plazo. El siguiente elemento, que ya es propio de los talleres, es la configuración de la evaluación. ¿Qué instrucciones vamos a dejar a los alumnos cuando realicen la evaluación? ¿Cómo queremos que haga la evaluación? Lo mismo, intentar ser concisos y claros para que el alumno tenga muy claro qué es lo que tiene que hacer. De todas maneras, eh, la evaluación de los talleres siempre tendrá eh, una guía, una rúbrica para que guiara al alumno en el proceso de evaluación y que no esté perdido. Cuando hacemos la, la evaluación podemos permitir que el alumno evalúe sus trabajos o no. En algunas ocasiones yo lo he permitido y es curioso que el alumno a veces no reconoce su propio trabajo, porque son todos muy parecidos, y se evalúa y no se pone muy buena nota. Suele bueno, no es que suele pasar, pero podría pasar. Bien. Eh, el modo de retroalimentación global, ¿vale? es eh, si vamos a permitir eh, que el profesor pueda hacer una, o, o el evaluador, una evaluación global al final, es decir, unos comentarios sobre de forma general sobre la, la entrega, y la conclusión, lo que nos permite es, una vez finalizado el... el todo el taller, qué mensaje le vamos a enviar a los, eh, a los alumnos. Esto lo podemos eh, retocar después, antes de, de enviárselo a todos, por ejemplo, si consideramos, pues queremos hacer algunas anotaciones sobre los resultados o alguna información que consideremos importante sobre el resultado de los talleres. Una cosa importante es el envío de ejemplo. ¿Vale? Veremos que tenemos la posibilidad de configurar o de hacer un ejemplo de evaluación. Este ejemplo de evaluación va a permitir al alumno tener un modelo si está un poco despistado en cómo tiene que hacer la evaluación. ¿Vale? La disponibilidad, cuando se abre y cuando se, eh, se cierra el taller. Esto está también muy ligado a cuándo puede entregar el alumno y si queremos que cambie de fase. Es decir, si habilitamos que el taller se cierre, podemos hacer que en estas fases que habíamos visto antes cambia automáticamente de la fase de entrega a la fase de evaluación. Esto es útil si el trabajo es un trabajo que se desarrolla en un periodo de tiempo grande y que no hace falta que nosotros estemos sobre él. Es decir, si dejamos para que realicen el trabajo una semana con una fecha de finalización y una vez que finaliza abrimos una fecha de evaluación y establecemos un tiempo para la evaluación. Esto sería interesante. Si lo que hacemos es una evaluación en línea, es decir, si lo que queremos es que como utilizábamos nosotros en la asignatura durante media hora contesten una serie de, de cuestiones y a continuación nosotros eh, ayudamos en esta evaluación y comentamos los resultados y les damos a, la, a, la, a los alumnos la oportunidad de preguntarnos las dudas, en este caso es mejor cambiarlo nosotros manualmente, porque siempre ocurre que un alumno no lo ha entregado, que, que ha habido problemas en una conexión y pueden surgir eh, diversas eh, cuestiones que nos hagan que el cambio automático enrede el tema. Por lo tanto, si es en un periodo de tiempo largo en el que no vamos a estar nosotros conectados para cerrarlo, la, el automático va bien. Pero si es, digamos, una evaluación o un taller online es mejor que nosotros gestionemos cada una de los cambios de fase el resto de cuestiones son las generales de cualquier otra actividad de Moodle bien, una vez que lo tenemos configurado la, eh, desde el punto de vista general nos va a mostrar eh, lo que habíamos comentado las fases del taller. Eh, mientras guarda, me gustaría saber si, si alguien tiene algún, alguna duda, eh, cuestión, problema, alguna pregunta? No, monse, por ahora en el chat no, no hay ni ninguna pregunta. No sé si alguna persona tiene alguna necesidad de intervenir y no puede acceder al chat si a intervenir oralmente que active el micro. Muy pues eh, continuemos, entonces. De acuerdo. Aquí podemos ver las fases que os había comentado antes, lo cual nos da una visión de en qué momento estamos. Entonces, eh, la descripción del taller es simplemente esto que aparece aquí. De acuerdo, si vemos lo que ve el alumno es la descripción. Actualmente no puede, por lo tanto eh, tendríamos que estar en la fase de. Tiene que cambiar a la fase de tramesa. Voy a cambiar la fecha, que he puesto una fecha y me doy cuenta que no vamos a poder enviar. Eh, ponemos, volvemos a la definición del taller. Vale. Seguimos con el taller. Eh, tenemos las instrucciones para el envío, que era aquello que bueno que veremos en la fase de, de envío, y eh, en este momento deberíamos editar el formulario de, de evaluación. Si vamos al formulario de evaluación, veremos, bueno, el, hemos visto que hay distintas maneras de evaluar. Tenemos una eh, acumulativa. En este caso, lo que hacemos es a cada aspecto es decir, lo, lo ajustamos, tenemos distintos eh, aspectos que vamos a evaluar, lo que hacemos es asignarle una puntuación y una ponderación, de manera que, por ejemplo, en este caso yo tengo tres aspectos, el primero vale un 20%, el segundo un 30% y el último un 50%. Entonces, en esta ponderación yo asigno la puntuación máxima para cada uno de, de estos ítems que puedo ajustar, Igual que en el caso de las puntuaciones puedo utilizar, eh, bueno, de cualquier actividad, puedo utilizar una puntuación o puedo utilizar una escala. En algunos casos para los talleres es más fácil utilizar una escala porque es más fácil para un alumno eh, dar un valor no, no, no, no numérico, sino por ejemplo bien regular o mal, en lugar de utilizar puntuaciones. Pero esto cada profesor, bueno, por ejemplo, grado a su línea. ¿vale? Entonces, luego veremos cómo, cómo se vería esto. Cuando lo ve el alumno, cuando se ve desde el punto de evaluación, aparecería esto. En el primer ejercicio, aquí damos información de cómo corregir y nos aparece la puntuación que podemos asignar. En el segundo, que era una por niveles, pues podría elegir entre cualquiera de estos niveles. Y en el último... Bueno, era otro otro grado de niveles, dependiendo de lo que nos interesa. Además, puede añadir un pequeño comentario a cada uno de estos aspectos de, de la evaluación. Es decir, aquí se indica información y aquí el alumno, el que corrige, podría poner eh, aspectos o puntualizaciones específicas. Y una eh, retroalimentación global. ¿Vale? Este sería el de puntuación. La nota al final es la suma de las puntuaciones. La otra manera de puntuar era eh, mediante cualificación acumulada, eh, perdón, esto ya lo hemos visto, era mediante rúbrica. En el caso de la rúbrica, lo que se establece son distintos criterios y se le asigna distinta puntuación o distintos niveles, ¿vale? de forma que cada criterio pues, tiene niveles diferentes de de conseguirlos. Si vemos cómo lo vería el alumno, pues veríamos una cosa de este estilo. Bueno, vería eh, por un lado el criterio y podría elegir entre distintos niveles. Esto al final también se traduciría en una puntuación numérica. Igualmente tiene la posibilidad de hacer una eh, observación general sobre la, la entrega. Esta sería la segunda manera. Se puede ver o bien como hemos visto a ver, o se puede ver como una lista. Depende de lo que estemos indicando, pues nos interesará que se vea de una manera o de otra. Otra manera es mediante número de errores. Este yo no lo he utilizado nunca. ¿Vale? Pero lo que hace es contabilizar el número de errores. Es decir, se supone que hay una descripción y tiene que decir eh, una afirmación y debería dar cierto o falso sobre esta afirmación respecto del trabajo que ha presentado sus compañeros. Y por último, estaría el, de, el formato de evaluación de comentarios. En este caso no hay una puntuación numérica. La puntuación es siempre 100%. Este tipo de evaluación, está, de coevaluación, está más orientada a eh, una evaluación en la que se va afinando, se van eh, puntualizando distintos aspectos hasta que al final eh, se obtiene un, un resultado final. Entonces, por ejemplo, aquí considerando los distintos aspectos, ¿vale? ¿qué comentarios a, a, harías a tu compañero teniendo en cuenta estas consideraciones? Seguiremos a, part a partir del, del, del ejemplo de acumulativo. Vale. Veremos este ejemplo. Bien. Vale. Una vez que hemos editado el formato de, de la evaluación, lo que podemos hacer es eh, enviar un ejemplo, hacer un envío de ejemplo. Entonces, en el envío de ejemplo, lo que hacemos es... Añadir una tarea, añadir la un, resolución del ejercicio y evaluar el ejemplo. Nos aparecería igual que nos aparece al alumno y entonces lo que haríamos sería asignar la nota que nosotros le hubiéramos puesto a este envío. Esto hace que tengamos una evaluación, en este caso... 6 eh, de los 80 puntos, 60 de los 80 puntos que vale eh, la, la nota de la, de la, del envío y esto el alumno podrá compararlo, podrá probar con esto antes de realizar la evaluación. Es como bueno una, una prueba que no, que no tiene ningún tipo de, de consecuencia para ningún alumno. Una vez que ya tenemos todo preparado, lo que hacemos es cambiar a la siguiente fase, bien clicando aquí o bien eh, clicando directamente sobre la fase. Cuando cambiamos de fase, es el momento en que los alumnos pueden enviar sus trabajos. Entonces, les aparece la información para el envío, les aparece eh, el envío de ejemplo y pueden comenzar a editar la, el envío. Tienen que poner un título, este título les apare, le, le aparecerá al alumno que lo evalúe por lo tanto, debería ser lo más neutro posible, a poder ser, que no haya información personal. Puedo, podemos escribir el texto online, si nos interesa. O bien, adjuntar ficheros. Depende de cómo hayamos configurado el envío. Podemos dejar los cambios y podemos editar la, la, el envío mientras que no esté evaluado y que esté abierto. ...para el trabajo, mientras estemos dentro del plazo de envío. Entonces, siempre podré reeditar la, el, el envío. De hecho, cuando nosotros lo hacíamos online, lo que yo les decía a los alumnos... ...es que tenían que contestar a diversas preguntas que fueran dejando los cambios... ...a medida que contestaban una parte del ejercicio, porque si no eh, podrían perderlos... ...en el caso de que se cerrase la tarea o en el caso de que perdieran la conexión... Porque siempre pueden volver es una manera de guardar esta información de forma automática. Bien, una vez que ya tenemos dejado los cambios y ha finalizado eh, el plazo de presentación, lo que podemos hacer es, o lo que deberíamos hacer es asignar los envíos. Es decir, antes de cambiar a la fase de evaluación, deberíamos asignar qué alumnos van a corregir los envíos. Bien, tenemos diversas eh, maneras de asignar. Una sería manual, es decir, nosotros seleccionamos quién eh, va a revisar los alumnos de cada uno de los trabajos, del, eh, quién va a evaluar a cada uno de los alumnos. Esto es una labor de chinos y sobre todo si tenemos muchos alumnos. Entonces, en muchos casos, o en general, es mucho más cómodo una asignación aleatoria. En una asignación aleatoria, eh, yo lo que tengo son, en este caso, la, la actividad, son grupos visibles y esto me obliga a que todos los alumnos tienen que estar en algún grupo porque si no puede dar algún tipo de error. Lo primero que hago es decir cuántos eh, trabajos va a evaluar cada uno de los alumnos. Por defecto viene cinco. Depende de lo largo que sea el trabajo, depende de lo complejo que sea el trabajo, podemos ajustarlo. Yo os aconsejo no enviar muchos trabajos. Porque ya sabemos lo pesado que es corregir. Pues para un alumno es igual de pesado o más, porque no está habituado. Y suele costarle. Entonces, evidentemente, cuantas más evaluaciones reciba un envío, mucho mejor será la nota. Pero bueno, eh, todo depende del peso que queramos darle. Dos, tres, o sea, tres, cinco, puede ser un, un, un buen número. Podemos impedir que haya revisiones entre gente del mismo grupo. Es decir, si queremos que, eh, si estamos trabajando con grupos y no nos interesa que alguien del mismo grupo pueda identificar a sus compañeros, podemos impedir. Podemos bueno, eliminar las asignaciones actuales si previamente habíamos hecho otra asignación. ¿Pueden em evaluar sin haber enviado? Yo personalmente no lo aconsejo, porque si una persona no ha realizado el taller, significa que no tiene mucha implicación en general. Evidentemente hay muchos casos, pero en general no tiene mucha implicación. Eh, enviarle tareas para, para revisar suele acabar en que esas tareas se quedan sin evaluar y que tendremos que evaluarlas nosotras. Y finalmente las autovaluaciones, lo que decía, que un alumno pueda estar asignado o no su propio trabajo. Entonces, una vez que hemos hecho eh, la asignación, guardamos los cambios y se realizará eh, la asignación. La otra es la asignación programada. Si lo que hemos hecho ha sido configurar, automáticamente cambie de fase cuando acabe la fase del envío, aquí lo que hacemos es configurar cómo queremos que sea esta asignación, que se asignen automáticamente las entregas al final de la fase del envío, ¿vale? lo mismo y el ajuste, pues si queremos que sean 3, 5, etc. Bueno, en nuestro caso, como hemos decidido que va a ser el cambio de fase manual, lo que haremos será hacer una asignación aleatoria. En este caso elegiremos que sean eh, tres por envío, guardamos los cambios, se ha realizado toda la asignación, le damos a continuar y ya podemos pasar, nos vamos a, a la fase y podemos pasar a, vemos que ya está realizada la, la, la asignación de envíos y entonces ya podremos pasar a la fase de evaluación. A ver, hay... Bueno, decidme si tenéis alguna cuestión frente a esto. Mira, Monsa, Fons preguntaba en qué momento puedes crear estos aspectos para evaluar. La graya de calificación. Eh, bueno, a ver, lo, lo mejor es hacerlo eh, antes de ni siquiera de, de empezar con los envíos. Es decir, dejar configurado el taller antes de empezar. Más que nada porque ya cuando... Nosotros planteamos el taller ya estamos pensando cuáles son nuestros objetivos, qué queremos que, se, que el alumno aprenda o que, que se evalúe. Por lo tanto, el formato, la, la evaluación debería ser aquí. Lo que podemos posponer quizá es el ejemplo. El ejemplo no es obligatorio, podemos no hacerlo, y el ejemplo sí que podemos hacerlo posteriormente, antes de cambiar a la fase de evaluación. Por ejemplo, podemos hacer eh, una evaluación de ejemplo y el alumno la podrá ver en, en el taller cuando vaya a evaluar. No sé si con esto te he contestado. ver si no te ha contestado, puede el micrófono. Sí, no, uh, buen día. No, sobre todo era, ¿cuándo creas los aspectos? ¿Has puesto cinco? ¿Podían ser dos? ¿De qué tipo? Ah, cuando los creo aquí? Sí, sí. ¿Dónde está la opción de crear o añadir aspectos o criterios ah, de evaluación? Abajo, espacios en blanco, dos más. Ah, Puedes vale, hacer vale, tantos como aquí. quieras. Vale, vale, estupendo. Vale. Esto es, es muy parecido a cómo funciona con las tareas. Cuando yo uso un... un pues eso, una rúbrica me permite hacer tantos como quiera. De todas maneras, a ver, mmm, pensad eso. Un alumno le dará una pereza terrible empezar a evaluar a sus compañeros. En principio son bastante reacios. Luego lo hacen muy bien, pero son reacios a hacerlo. Entonces, eh, conviene, sobre todo al principio, ponérselo fácil. Pocos, pocos criterios y muy, muy concreto. ¿Vale? Pensad bueno, en vosotros mismos en el tema de los exámenes cuando corregimos. Disculpa, ya que he ver todo el mico muy rápido. ¿Cómo puedes controlar si tres alumnos hacen la evaluación, resulta pesado, como eso, se puede intuir, y un alumno tiene una evaluación muy dispar, es decir, 9-9 y a uno le pone un 2? ¿Se puede ahora detectar? lo veremos. Sí, vale. sí, sí, ahora lo veremos. Porque puede haber casos complejos. De... Sí, sí, sí. hay Bueno, no acabaremos con todas las probabilidades. Pero bueno. Ahora, ahora lo comentamos. Vale, gracias. ¿Ale? Había otra persona... ¿Puedes abrir el micro? Si? Sí. Laia pregunta que cómo se crean los grupos de alumnos para impedir revisiones de trabajos del de los mismos grupos, del mismo grupo. Si no entiendes, que abra el micro también y que te la pregunte mejor, igual, directamente. Bueno, el tema de los grupos no es específico del taller. El tema de los grupos es específico del, del, del Moodle. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando con grupos, eh, podemos hacer... Eh, grupos visibles o grupos separados, dependiendo de la opción que, que utilicemos, el taller funciona con esos criterios, o sea, son generales de, de, de los talleres, no son, o sea, perdón, del Moodle no son del espacio, no son específicos de los talleres, sino que los talleres utilizan los grupos para intentar evitar que, que se evalúen entre grup del mismo grupo. Ok, entonces entiendo que, perdona, eh, entiendo que estos grupos se tienen que crear en el espacio de la asignatura. ¿No? Y entonces, lo que comentas, ¿no? y Entonces esto ya desde el taller se vincula, y ya detecta esos grupos que se han creado pre previamente en el espacio de la asignatura. Claro, claro, se tiene que crear en el espacio. Luego podemos hacer una prueba, yo tengo creados varios grupos y podemos ver cómo distribuirían las tareas si utilizamos que no se puedan eh, utilizar del mismo grupo. Fantástico, gracias. Vale, bien, una vez que teníamos, eh, bueno, seguimos con... Con, evolucionamos en nuestra tarea. Si, aquí podéis ver ¿vale? cómo se han distribuido eh, todos la, los envíos entre todos los alumnos. Es decir, vamos a hacer, organizarlo. Vale. Es decir, estos son los que no han entregado, no tienen asignado nada, y los alumnos que han entregado, cada uno ha recibido tres eh, alumnos y es evaluado por tres alumnos, con lo cual ten, tendrá tres notas. Y él evaluará a tres personas distintas. Están completamente mezclados de forma eh, aleatoria. Lo que aquí veremos será eh, después la evaluación. Entonces, ¿qué es lo que ve el alumno? Pues ve la información, instrucciones para la evaluación, aquello que nosotros hemos puesto. Ve la, la que hemos hecho para evaluar, el ejemplo. Entonces puede ver el ejemplo, evaluarlo. Lo evalúa según el criterio que él considera. Y cuando lo evalúa le dice, la, la de referencia era 60 sobre 80 y la tuya es 42 sobre 80. Entonces, eh, le permite volver a evaluar para intentar ajustarse a lo que el profesor tiene en mente. ¿Vale? Podemos añadir, eh, si no me equivoco, podemos hacer eh, varias eh, de estas de referencia. Una muy buena, una regular, una mala, por ejemplo. Pero bueno, puede servir para que el alumno tenga una orientación podemos obligar a que la hagan o podemos eh, dejar que la hagan de forma voluntaria. Más allá de esta de ejemplo, él, tiene, él encuentra las tres que tiene asignadas para evaluar. ¿Vale? Este es el título que ha puesto en el envío, el alumno correspondiente, y aquí cuando clica a evaluar le saldrá el formulario, aquí está eh, la información o el trabajo que ha enviado, y aquí el formulario tal y como lo hemos diseñado nosotros, que utilizará el alumno para evaluar esa tarea. Y así, de esta manera, puede evaluar eh, a sus compañeros. Vale. De la misma manera en que... Ah, bueno, nos decía que no tenía... le faltaba uno. A ver, tres... Vale. Vale, entonces, ya están cada una de ellas evaluada. Él no ve la información del, de sus compañeros, al menos que la pongan específicamente. Y nosotros lo que vemos cuando ellos eh, están realizando las evaluaciones es que este estudiante ha hecho la evaluación de sus compañeros y a cada uno de ellos les aparece la evaluación. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo, eh, bueno, en principio se supone que cada uno irá evaluando y todos tendrán las tres notas. Una vez eh, que ha terminado esta fase, podemos programarla para que tengan un periodo de cierto tiempo, es decir, que, que esté eh, marcado hasta cuándo pueden evaluar, después pasaríamos a la siguiente fase. La siguiente fase sería la fase de calificación. En esta fase de calificación es cuando el profesor puede intervenir, puede corregir o eh, modificar. Entonces, lo primero que hace es, lo primero que tenemos que hacer es crear esta calificación. Entonces, Siempre se hace en comparación con la mejor evaluación. Lo que hace es comparar la mejor evaluación con el resto de las evaluaciones. Y dependiendo, eh, podemos ajustar cómo se hace esta comparación. Tenemos 5 grados, o muy laxa o muy estricta. Cuanto más estricta sea, significa que cuanto más lejos esté de la mejor evaluación, peor nota tendrá. Y cuanto más cerca, mejor nota tendrá. Podemos probar varias opciones. Si recalculamos, voy a pasar aquí, claro, ¿vale? no tenemos más que, que uno. Bueno, los que están evaluados, en este caso como solo tenemos una, ¿vale? y la nota de la evaluación... Podemos probar, bueno, claro, aquí no, no lo veremos porque no tenemos eh, más que una evaluación. Eh, podemos intentar. Mm. Claro, no, no, no ha coincidido. Pero ahora os mostraré un ejemplo, ¿vale? En el que aquí hay distintas, esto es de un taller real que hicimos. Cada uno tenía tres trabajos para evaluar he quitado los nombres de los alumnos, y estas eran las notas, eh, como podéis ver aquí, las notas de los alumnos de, de, que le habían dado a la asignación y estas serían las notas por la evaluación. ¿Vale? Entonces, dependiendo de la nota, pues se, va, se calcula eh, el resultado final. ¿Vale? Como veis, hay unas cuantas que están eh, modificadas. Tenemos esta de aquí, que significa que el profesor lo que ha hecho ha sido corregir directamente la evaluación del alumno, intervenir directamente sobre la evaluación. Sin embargo, esta de aquí lo que ha hecho ha sido intervenir directamente sobre la nota, es decir, no ha modificado las evaluaciones sino que ha puesto directamente una nota. La tercera manera de intervenir es añadir una evaluación. Podemos hacer nuestra propia evaluación y ponderarla sobre la evaluación del resto de los alumnos. Ahora veremos cómo. Por ejemplo, ¿vale? si revisando las notas vemos que hay mucha disparidad, podemos intervenir directamente sobre esta evaluación. Si clicamos sobre ella, aparece la evaluación que ha hecho el alumno, ¿vale? vemos cómo lo ha evaluado y podemos anularlo, cambiar el valor y bueno, poner un comentario por qué lo hemos hecho. Y eh, guardarlo. De esta manera aparecerá que lo hemos corregido. Y cuando. Eh, bueno, aparece que lo hemos corregido en ambos sitios. Tanto aquí como aquí. Es decir, en la nota del alumno y también en la calidad de la evaluación. Y podemos recalcular las calificaciones. O debemos recalcular las calificaciones para que se tenga en cuenta. Entonces, le ha bajado la nota porque ya no son todas igual de buenas. También podemos intervenir directamente sobre la nota. Es decir, eh, vamos a la prueba del alumno y como profesor nos permite hacer nuestra propia evaluación asignando los criterios que consideremos. ¿vale? Y darle un mayor peso, es decir, eh, que vale el doble que la la evaluación de los, del resto de los alumnos, aparecerá nuestra evaluación con, indicando que vale el doble, ¿de acuerdo? Y al recalcular se tendrá en cuenta a la hora de poner la nota. ¿Vale? Y la última manera de intervenir es directamente, si no lo que queremos, es eh, directamente asignarle la nota. Como es el 80%, la nota sobre 8, pues podremos directamente asignarle la nota. De esta manera, veremos que aquí he modificado directamente la nota y esta es la nota actual. Estas notas todavía no puede verlas el alumno, solamente las podemos ver nosotros. El, el alumno sabe que está en fase de, de evaluación y tenemos que esperar a que se terminen de calcular. Él ya no puede volver a calcular notas, no le permite ¿Vale? y eh, tiene que estar a la espera de que se publique definitivamente, de que se cierre el taller ¿Alguna duda al respecto de, de, de esto de las notas? Sí, Un semestre semestre, pregunta si los alumnos que han hecho la corrección ven que es cambiar la seva evaluación eh, Sí, ahora veremos la, cómo, cómo lo ve el alumno ¿Vale? Cuando... Bueno, de hecho... Eh, eh. Veremos ahora cómo ven, cómo ven la, la evaluación. Ellos no ven quién le ha evaluado, pero sí ven cómo les han evaluado. De la misma, man de la misma manera que yo veo, o sea, eh, que él sabe cómo ha evaluado a sus compañeros, después en el cierre él verá cómo han evaluado su ejercicio, qué le ha comentado cada uno de los evaluadores, pero no sabe quién es, son completamente anónimas. No sé si contesto con esto a tu pregunta. Abro, abro el micro. Es por una escritura, pero es que si no se me largo. mucho. mal. Eh, la pregunta era si el evaluador ve que tú le has cambiado esa evaluación, o sea, que él se ha equivocado en algo, claro, tú le estás haciendo una rectificación que a él también le puede servir. O sea, él, él le evalúa a su compañero, lo, lo hace mal, corrige mal. Entonces, es saber si esa corrección que tú haces sobre su evaluación a él le, le llega como evaluador. Eh, yo creo que sí, porque cuando él ve la evaluación, mm, ve que está cambiada, ve, ar, abajo verá, ahora lo veremos, cuando pasamos, vale, es que hasta que no se vale, vale, a la fase de cierre, vale, vale, la vale. fase de cierre es cuando se publican las notas, o sea, esta parte, digamos, que le permite la, al profesor eh, ajustar ciertas cosas, si el alumno no tiene suficientes eh, evaluaciones, incluir la suya, etcétera. Y todo esto luego ellos verán, pero de forma anonimizada. ¿Vale? entonces ahora, ahora veremos cómo lo ve finalmente el alumno entonces aquí en la conclusión de, de la actividad es algo que también se configura al principio pues es, podemos modificarla es decir cambiar el mensaje que verán los alumnos cuando se cierre el taller al final del taller ¿vale? una vez que ya estamos que ya nos parecen bien las correcciones y que todo, todo más o menos cuadre y que todos los alumnos tienen sus notas, ¿Vale? Lo que podemos hacer ya es cerrar el, el taller. En el momento en que cerramos el taller, lo que hacemos es, eh, es cuando pasa al libro de calificaciones. Y es cuando los alumnos ¿vale? ven cuánto tienen por la, el envío y cuánto tienen por la evaluación. Y entonces eh, pueden ver, en este caso, pues no, mira, yo pensaba que sí. No sé cuál es... Sí. No, no pueden ver las correcciones que, que he hecho de, de su nota. No, las correcciones que hemos hecho sobre una corrección no las pueden ver. Lo que sí que pueden ver es eh, su ejercicio. Pues... Eh, ups, espera un momento. ¿Vale? Oh, ¿O no, no he puesto... A ver. Ah, claro, es que no, está, no están, no no se lo he evaluado, entonces no, no ven la evaluación. Voy a, voy a cambiar, porque justamente a él no se lo he evaluado y entonces no ve nada. Vale, el estudiante 3 es... Le voy a hacer la evaluación, porque si no, no verá. Vale, volvemos a recalcular. Si no recalculamos las calificaciones, eh, no pasarían las notas, no se actualizarían. Cambiamos de fase. Vale. Y aquí... Ahora sí que vería cómo le han evaluado. Le vale, hemos puesto un 3 y le hemos puesto algún comentario. Y vería las evaluaciones de cada uno de los alumnos. O sea, de, de, de cada una de las evaluaciones que, que él tiene. En este caso, pues solo tiene uno, pues solo vería la, la, la actual. ¿Vale? Eh, pero mira, yo pensaba que sí, pero no, no ve la, la opción de los demás. ¿Alguna duda respecto a, a estas fases y, y cómo funciona? De momento en el chat no aparece nada. Bueno, si alguien... ¿Quiere hacer alguna pregunta o abrir el micro? Bueno, eh, básicamente esto es el funcionamiento del taller. Está muy marcado todos los pasos que tenemos que hacer, con lo cual es relativamente sencillo seguirlos. Y yo creo que es una herramienta muy potente, sobre todo en, en cuando hay tareas de análisis de, de, de informes, etcétera, Nos puede ayudar, por lo menos, a hacer un, una primera criba o o que desarrollen el pensamiento crítico, etcétera. Ya os digo, yo lo he utilizado online, es decir, que hicieran el taller y corregirlo en el mismo momento comentando cada uno de los criterios. Y en cada criterio los alumnos me decían, bueno, es que a mí me han contestado no sé qué, y entonces dabas eh, distintas opciones y, y, y realmente era muy rico por eso, porque veían distintas maneras de hacer los ejercicios y que no todo estaba mal. E incluso salían errores que me permitían corregir errores comunes. Es que me ha puesto no sé qué. Ya, pues esto es un error muy común, tened cuidado, esto está mal, por y corregir antes de llegar al examen final, pues eh, lo, lo más típico que, que suelen cometer. Entonces, desde mi punto de vista, era una herramienta más formativa que evaluativa. Lo que ocurre es que, claro, la evaluación es, eh, bueno, es, es el camino para llegar aquí. Eh, como conclusiones, bueno, pues como conclusiones... Decir que, bueno, lo he dicho, que para mí es una herramienta de aprendizaje que permite desarrollar competencias transversales, el pensamiento crítico, la evaluación, es muy importante. Yo creo que en un universitario debería ser capaz de, de analizar el trabajo de un compañero y, y ser capaz de, de evaluar cuándo cuán bien está. Se tiene que usar con mesura, lo dicho. Eh, los criterios tienen que estar muy bien definidos para que el usuario, para que el, el alumno, el estudiante, no se pierda en un montón de, de elementos y no abusar del número de trabajos asignados. Es decir, por defecto vienen cinco. O sea, eso ya indica un número razonable que incluso se puede bajar. Tampoco abusar de la herramienta. Si tenemos cada semana o cada 15 días corrigiendo, pues al final lo que harán será eh, dejar de corregir. En mi caso. Como lo que no se valora no cuenta o no se hace, eh, a este tipo de exámenes eh, tenían un 10% de la nota del examen final. Es decir, el hecho de realizar el taller, de obtener una nota, eh, pues le, eh, obtenían un 10%. Y no penséis, no, no se ponen 10, eh, son bastante estrictos. Ya habéis visto que había 6, 6, 5, 4... Incluso a veces son más estrictos de lo que sería el profesor. Entonces yo siempre les doy la oportunidad a posteriori de pedir una revisión. Es decir, aquellos alumnos que no están contentos con la, nota de sus, con la evaluación de sus compañeros pueden pedir una revisión. Que también me permite, en cierta manera, eh, corregir errores personales. Es decir, lo, normalmente un alumno, ante la incertidumbre de si está bien o mal, tira por el mal. Y Entonces eh, ya está bien que el, que el profesor, ¿no? que el alumno pueda reclamar digamos, una revisión de, del taller y que el profesor pueda realizar la evaluación. Entonces, eh, e informar. También, o sea, ya os digo que siempre lo, lo he orientado de una manera mu mucho más formativa que, que evaluativa. Eh, a ver, sí. Ah, habíamos dicho que íbamos a probar con grupos. Ahora probaremos cómo funciona con grupos. Sí, mons. ¿hay alguna pregunta acumulada aquí? Voy pasando. O, sí. o si quieres tú misma que tienes el chat activo, las puedes ver como consideres. A partir de, de Mónica, las otras ya las tenía respondidas. Eh, Mónica, cuando te refieres al cuadro de ejemplo de la calificación, eh, ¿a qué te refieres? Sí. sí, ¿me escuchas bien? Es que tengo sí, a veces problemas de, de conexión. Vale, He creado un taller a modo de ejemplo en una asignatura... Um, en asignatura mía y bueno veo todos los parámetros ¿no? es decir eh, los parámetros de la, de la envío, la evaluación, retracción, pero ese cuadro que salía con las diferentes fases de evaluación que has tenido durante mucho rato en pantalla eh, y a partir del cual ibas dando peso a la a, bueno y además ibas asignando cinco alumnos, tres alumnos, ese cuadro no consigo uh -huh. ver dónde, dónde, dónde puedo verlo. Vale, no una vez qué... que has creado, eh, cuando tú creas los parámetros, digamos que ahí creas los parámetros generales. Cierra el... o sea, guarda y, y vete a mostrarlo y te aparecen las fases. Vale, Cuando tú eh, has creado ya el taller, vale. te aparecen las fases. Vale. Aquí o sea, en las fases tienes editar el formato de evaluación. Vale. ¿Vale? En editar el formato de evaluación es cuando te permite... Definir estos criterios. ¿Sí? Vale, vale, perfecto. Entiendo que como todavía del... no lo había cerrado, pues puede salir, Vale, genial. Claro, dependiendo del tipo de, de evaluación que hayas puesto, pues te aparece un, un, un, una forma u otra. Es decir, aquí, en los ajustes, cuando hemos dicho... La estrategia de calificación, dependiendo de la estrategia de calificación, de acuerdo me aparece o bien la acumulativa, que es este caso, o bien la rúbrica, o los comentarios, o el número de errores. ¿Vale? Pues es decir, aquí decido cómo, pero cuando le doy, defino exactamente los ítems, es cuando ya lo he creado. Voy un poco lento. Aquí. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? Vale, perfecto. Gracias. De nada. Sandra, eh, me preguntas cómo calcula la nota que se le dona a cada alumno por haber hecho la evaluación. Eh, en función de, de la mejor. A partir de la mejor eh, se calcula la nota. Exactamente no sé la fórmula matemática que utiliza. Pero bueno, eh, podemos ver... Por ejemplo, aquí... Tiene 2, 10 y 5, ha puesto estas notas y, y, y le ha asignado un 5,2. ¿Vale? Aquí le ha asignado un 7,6 en función de, de estos valores. Estos son eh, referentes a la nota respecto... O sea, cuando aquí ponen la nota, ¿vale? por ejemplo, aquí tenemos 1, 10 y 0. ¿Vale? Esto es la nota de la evaluación en función del resto de las notas. Esta es la nota de la evaluación, esta es la nota de la asignación y esta es la nota de la evaluación. Cuantas más, más similares sean, mejor nota obtiene. Bueno, no tengo muy claro cómo... Lo hacen respecto de, de esto. Depende, También depende de, de los, del ajuste que tú hagas. Esto si sí es muy laxo, muy justo, es más estricto o menos estricto cuando calcula las notas. Estos como son iguales a la, a la nota más alta, les, les han asignado un 10. Y este, como es muy diferente, le ha ido reduciendo la nota hasta asignarle un 2 de esta evaluación. Aquí como son los tres iguales, pues le ha asignado el 10. Lo hace referente a las notas de esta, a la evaluación de la tarea. No sé si te he respondido a la, la pregunta. Vale. ver. Eh, bueno, yo ya he comentado que en mi caso tenía un 10%. Es que depende de cómo lo quieras utilizar. ¿Vale? Entonces, un 10% no es una nota que tenga mucho peso, pero el hecho de que tenga nota ya a ellos les da, les da valor. De hecho, en mi caso eran cuatro, eran como cuatro bloques temáticos y cada uno valía 0,25. Y, y ya te puedo asegurar que, vamos, rascan hasta el último... Hasta la última décima de punto. Gracias, Abel. La media aritmética. Vale. Eh, no sé, ¿alguna pregunta más? Ah, Tarek, perdona. Eh, bueno, de hecho, la asignación que nosotros hemos hecho es sin grupos. Es decir, en, cuando hemos hecho la asignación no hemos tenido en cuenta los grupos. Entonces, eh, hace la asignación de to entre todos los alumnos. Eh, en el caso de trabajar con grupos, podemos ver cómo haría la asignación. A ver. Vale. Nos vamos a la fase. Bien a la hora de hacer las asignaciones aquí cuando hemos hecho los envíos en la asignación aleatoria eliminamos las actuales e indicamos que impedir revisiones del mismo grupo voy a poner tres también guardo los cambios lo que hace es eliminar todos, claro, hay un problema y es que algunos ya estaban evaluados. ¿vale? Y una vez que lo hemos guardado, vamos otra vez al y cambiamos a la fase de evaluación. Y en principio, claro, los que ya estaban evaluados se mantienen, porque esas evaluaciones no se pueden mover, pero en principio lo que ha hecho ha sido eh, evitar a alumnos de, del, del grupo, si vemos los grupos. Bueno, podemos hacerlo directamente desde la tarea. El grupo 1. Vale, estos serían los alumnos del grupo 1. Y en principio eh, ninguno de ellos está evaluado por ninguno de ni el 2, ni el 4, ni el 5, ni el 10. Son de otros grupos todos. ¿Vale? Si cambiamos al 2, que son menos alumnos, aquí está el 3, el 6 y el 7 y ninguno es evaluado por el 3, el 6 y el 7. Es decir, evitan que los alumnos del mismo grupo se evalúen entre ellos. ¿Vale? que Esto era una cuestión que había surgido antes. Vale. ¿Hay alguna cuestión más que alguna que podéis tener? Gracias a ti, Laia. Eh, a ver, cuando se trabaja con grupos muy grandes es muy útil para poder ofrecer un feedback eh, detallado de un, de un trabajo. Y yo creo que los feedbacks es lo más importante. Entonces, bueno, el trabajo del profesor es preparar bien esta evaluación, pero después... Desde el punto de vista de los alumnos, yo creo que es muy enriquecedor. Pues bueno, si no, si no tenéis ninguna otra cuestión, simplemente eh, cuidaros mucho. Muchas gracias por, por haber venido, por haber atendido el seminario y al webinario, Y esperemos que nos podamos ver pronto en, en el bar y en los cursos del ICE. Gracias a todos. Pues gracias a ti también, Monster, por la colaboración. Venga, un saludo y que tengáis buen día.